Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Esta vez os traigo este truco casero Para ahuyentar los mosquitos Con una vela Una vela Hecha en una cáscara de limón A la que le vamos a añadir Citronela y clavos de olor Ya veréis qué sencillo es Primero con la cera de abeja Blanqueada que tenemos aquí Vamos a echar una poquita A fundirse así, poquito a poco, eh, no, no mucha cantidad lo que nos va a entrar en lo que va a ser el, este medio limón un poquito más que en realidad esta carcasa engaña, parece que lleva mucho y, y realmente lleva muy poquita cera ya sabéis, cera blanqueada de abeja bueno, aquí tenéis el limón, eh, lo cortáis a la mitad y lo vaciáis y después tenéis pues lo que es esto la la cáscara del limón ya veis limón natural vamos a apoyarlo aquí eh, vamos a utilizar como mecha estos estas tablillas tablillas de madera y estos soportes metálicos especiales para estas tablillas también podríais utilizar una mecha de algodón Bueno, cogemos el trozo pequeño Que no es muy alto, este medio limón, con esto nos llegará perfectamente Y lo ponemos en, la, en, el, en el centro de, de nuestra cascasa Bien, terminamos de fundir la, la cera Ya veis que enseguida se ha, se ha fundido Sobre todo cuando es en perlitas, se funde mucho más rápido al ir troceada, que si va en bloque le vamos a añadir ahora eh, un poco de citronela para aumentar esta eficacia contra los mosquitos para que no se nos acerquen a casa echamos ahí unas cuantas gotitas esencia especial para hacer a recordar tiene que ser esencia especial no vale cualquiera bien Removemos un poquito para que se integre bien Pero bueno, se puede ver perfectamente Que se ha integrado esas gotas ¿eh? no, se, no se ven en la cera ya Ahora podemos apagar, apagar el fuego Y colocamos eh, Que nos quede más cómodo la El limón cerca de nosotros Para poder verterle el, la acera que se movía un poquito la mecha bueno si no tenéis cera blanqueada de abeja podéis utilizar cualquier tipo de parafina eh, sea de 56 sea de más grados eh, podéis utilizar cera de, de soja cera de coco lo que queráis hemos dejado que se haya enfriado un poco la cera solo la primera capita y estos clavos de olor que tengo en las manos los vamos a poner por la parte superior y por los lados de, de este limón empezamos clavando eh, no hay un número que haya que poner simplemente es para decorar un poco la parte superior los que más efecto van a ser más a los si clavemos en las paredes de la de la cáscara de limón bien pues decoramos la parte superior donde está la cera así ya veis que es muy fácil pinchar estos clavos aquí en la cera porque aún está blandita eh Recordar. bueno aprovecho ahora para recordaros darle pulgar para arriba para los algoritmos al like suscribirse si no lo habéis hecho aún así nos quedaría la parte superior y ahora primero le vamos a cortar el exceso de mecha que nos es del, de la tablilla por aquí más o menos no se deja muy larga estas tablillas y ahora vamos a poner el clavo de olor por las paredes pero bueno está, está bastante dura la piel voy a ayudarme de un pincho palito de estos de madera de los de los pinchos morunos y clavamos tranquilamente nuestro clavo el clavo de olor así hasta el fondo esto es lo que más va a ser más eficaz va a ser el clavarlo por los lados a la parte superior más decoración si sí, el fuego va a vivar un poco el olor pero bueno eh, no, no quedéis sin dejarlos por los lados eh las paredes de nuestro... De nuestra cáscara de limón. Así. Y así por todo alrededor. El dibujo, el que queráis. Es importante que estén clavados. Y aquí tenéis el resultado final. Aquí tenéis la vela encendida. Ahuyentando a los mosquitos. Espero. Que os haya gustado. Este breve tutorial. Y bueno... ¡Chao!